El pastor David Yonki Cho. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca, el fundador del ministerio Luz de las Naciones, y hoy vamos a hablar del pastor David Yonki Cho. Desafortunadamente, es una noticia de la semana pasada que murió este gran hombre de Dios que fue un hombre que escribió la historia de la iglesia de Corea y también influyó, fue un hombre de influencia para muchas iglesias y muchos lugares del mundo. Y ha sido un hombre que ha sido de impacto para mi vida. El pastor Cho es muy conocido por tres cosas. Primero porque fue el fundador de la iglesia más grande del mundo, su iglesia tiene más de un millón de personas y sigue creciendo. Segundo, él es muy conocido porque escribió más de 80 libros que han sido traducidos en muchos idiomas. Y tercero, él ha sido lo que eh, introduzco en la iglesia, el tema de la iglesia celular, el tema de la reunión en casa. Él ha sido el reformador que trajo esta forma de hacer reuniones más privadas por el beneficio de la iglesia. Pero hoy no queremos hablar de muchas cosas o de muchos escándalos que han pasado en su vida o de la iglesia. No, hoy queremos hablar de uno de los aspectos que más impactó mi vida. El aspecto más profundo que impactó mi vida es que él era un hombre de mucha Oración y habla mucho a Redentor, mucho del tema de la oración y tenemos que aprender mucho sobre este tema de él. De hecho, él habla de la oración en Corea y es muy común en Corea levantarse a las 4 de la mañana antes de ir a trabajar para ir a la iglesia a orar cada día. Es normal en Corea el viernes por la noche Pasar toda la noche en vigilia, en oración, con Dios, para Dios, para recibir revelación de Dios, es algo de normal. Lo que a nosotros nos parece algo de raro, es algo de normal. Y las cosas lindas, y que hay una relación entre el crecimiento de la iglesia y el tiempo que las personas pasan en oración. Una vez una persona pidió a David Yon Kisho, ¿por qué tu iglesia crece de esta forma, de esta cantidad? Y mi iglesia no, también que yo soy un mejor predicador que ti, tengo un mejor conocimiento de la palabra de Dios. Entonces David Yon Kisho le hizo una pregunta, cuánto tiempo pasa cada día en oración? Y ese hombre le dijo, bueno, más o menos 30 minutos al día. Un pastor que oraba más o menos 30 minutos al día. Y él le contestó, esta es la diferencia, porque yo paso en oración entre las 3 y hasta las 5 horas al día orando delante de la presencia de Dios. Y algo que me impactó de estadística es que el promedio, los pastores en Estados Unidos oran 22 minutos al día. Si vamos cambiando de país, si vamos en Japón, los pastores oran 44 minutos al día. Si vamos en Corea, el promedio es de 90 minutos al día y en China es de 120 minutos al día. Y parece raro, pero de verdad hay una relación entre el tiempo que se pasa en oración y el crecimiento en la iglesia. Y eso tiene que uh, hacer hacer que nosotros nos vamos a poner muchas preguntas que vamos a hacer muchas cosas el Yogi Cho también decía que va siempre a enseñar sobre la, el ayuno y la oración y que por lo menos tiene que ayunar tres días al mes y dice que los hermanos empiezan con tres días y se vuelven a ayunar por siete días por una semana, van a ayunar por diez días y muchos llegan a ayunos también de cuarenta días entonces, mi pregunta hoy es, hemos aprendido muchas cosas sobre teología, sobre estrategia, estrategia de marketing, sobre muchas cosas, tenemos mucho, mucho conocimiento. Y la pregunta es, ¿no es que hemos olvidado lo más importante? ¿No es que hemos olvidado lo principal, que es la oración? Si es así, tenemos que ir al Señor, como fueron los apóstoles, los discípulos, es decir... Señor, enséñanos a orar. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu idea de la oración? Según ti, ¿estamos orando de forma suficiente o necesitamos orar más? ¿Cuál consejo puede dar a las personas que están mirando este video para que puedan tener una oración más eficaz? Escríbelo en los comentarios. Y comparte este video con cuantas más personas conoces para que este mensaje pueda llegar a esos corazones. Con esto quiero saludarte, te envío un fuerte abrazo y hasta pronto. Adiós. Dios te bendiga.